¿Te imaginas un mundo transparente y libre de corrupción? Bienvenidas y bienvenidos a Sancus América Latina. ¿Por qué queremos fortalecerte la lucha contra la corrupción? Trabajamos en cinco capítulos de Transparencia Internacional para cumplir esta misión. En Brasil nos inspiramos en una demanda social de mayor transparencia y monitoreo de la administración pública brasileña. En Chile vigilamos los estándares de integridad en el funcionamiento de la Convención Constitucional resguardando el interés público en su proceso y promoviendo el involucramiento de las personas. En Colombia, promovemos la protección de las y los denunciantes, un mayor acceso y número de denuncias. En Guatemala, fortalecemos a los auditores sociales para que promuevan una mayor transparencia en la gestión municipal y exijan mayor responsabilidad de sus diputados. En Honduras queremos fortalecer las capacidades del sistema de denuncias en el área educacional y mejorar la protección de las y los denunciantes para incrementar su confianza. De esta forma, apoyamos el trabajo de estas cinco iniciativas visibilizando su labor, intercambiando experiencias y también generando las herramientas para alcanzar las metas que deseamos. Por un mundo transparente y libre de corrupción, infórmate, conócenos y participa en Sankus. Sankus es liderado por Transparencia Internacional en 16 países a nivel global. Este video se ha realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es de responsabilidad exclusiva de Chile Transparente y no refleja necesariamente sus opiniones.